Morris Isle. Here two gods once fought and died. It is a place of war, secrets, and unimaginable power. where legends begin kingdoms are ended The power of the dead gods themselves. Only one of these heroes will find what they seek. As for the rest, they will find only death. ¡Salobos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a hacer aquí el tutorial de Naraka La de Point, a ver W y espacio, saltar sobre la columna A ver así. así, ¿no? Vale, saltito Estoy aquí con nieve 27. Nieve barra baja 27. Que me está. esto esquivar. cómo esquivar. Ah, sí, vale. W mantén para correr. Ahora soy un de Para subir todo ella. Y ahora abrimos, ¿no? Esto es. Un cofre de. Cofre de armamento. Restaura la durabilidad de un arma. Recojo. Ah, vitalia potente. Restaura 500 de salud. Venga. Arco. Tipo infalible. No Se usa a llegar a cero. puede usar. O sea, las armas a distancias pierden puede llegar a cero. Entonces, R para abrir un cofre y... Vale. Y entonces, para sacar el arco... Ah, sí. Vale, vale. Y se tira la flecha y ya está, ¿no? Ahora. Yo toda. Sí, claro, de tutorial. <risa> Durabilidad baja. Ey, ¿y eso? Bueno, cojo lo que ha dejado aquí, ¿no? Y el arco, se supone, se pone a la derecha. Eh, eh, está chunguete, ¿no? Me di a la R. Me la R. Monster. Vale, vale, espera. Vitalidad. Esto también. Y ya está, ¿no? Y por ejemplo, yo que estoy un poco así como tocadín, si le doy al. al 4, me como una, ¿no? O todo. Vale. Salta a puesto de. ¡Ostras! Sí, aquí me voy a caer. Venga, recojo la espada. Algunos movimientos te conceden concentración. La concentración azul es más fuerte que los ataques normales. Esto también lo recojo. Vale. Y atravieso. No. Ah, faltará algo por aquí. No, claro, dice. Cambia el arma. Ah, sí, cambia el arma. Venga, vale. No. Aquí. Derrota a todos los rivales con arma cuerpo cuerpo. Oh, oh, oh. Ataque vertical. Mantén pulsado. Vale. Mira, allí hay más cosas. Joder, qué de cosas se descender, vale. Y Marica, un carrete de la losa, cagina, arigatai. El carrete que es para el gancho, Joder, estos son. Tiene muchos botones también, eh. Pulsa Q y dispara. Vale. Voy a coger ese. Y ese. Ah, vale. Ah, vale. Vale. Ah, y aquí igual, ¿no? no, no va a copa. Vale. ¿No para? O para acá no. Tienes que.. que con el gancho. Ah, sí, con el gancho. Ah, tienes que atacar al enemigo con el gancho. Y tiene que morir, ¿no? Sí, Adiós. Yeah. <risa> Corre por la pared y pulsa para subir por la pared. Vale. Polvo de armadura. Sí, cuando coges la, armadura esa, la Ah, esta. Vale. Pero... Se muestra una barra de armadura, las armaduras de calidad superior y un polvo para... Vale. Pues... Ya está, y la barra de armadura supongo que es debajo de lo de víboranin, ¿no? Lo amarillo. Sí, lo amarillo. Sí. Porque debajo de la barra blanca es la salud. Sí. Pero a, te aconsejo algo, dale al ¡Ja! ¡Sí! inventario. Inventario. Pero ya Eh, pulsa tal tal a la vez O pulsa G para iniciar un contraataque Sí. ¿Un qué? Un parry Un parry Vamos a hacer un, un, un parry ¿Eso? esperar. ¿Sí? ¿Pero sí. cuándo se hace esto? ¿Cuándo te va a atacar? Cuando te va a atacar con un ataque azul. Eh. Y luego, eh, pulsando este y este... ¡Hostia! No, ahí no... ¿Eso es, no? Eso es el barry ese Y la puedo recoger, ¿no? Venga, la recojo Vale, estamos bien Y ahora sigo por aquí ...la la esto supongo puedo bajar con el gancho, ¿no? No, eh, no hay daño de caída. Eh, ah, no hay daño de caída. Con los no Joder. Sí, está interesante. Vale polvo de armadura, esto es lo que decías, es que tire... Sí, un, un pack de esos y te pilles nada más. Arrastra afuera. No, no sé si se puede. Ah, pues a lo mejor no te deja. Bueno, pues entonces no pasa nada. No, no me deja. A lo mejor porque es... Ah, ah, ¿Esto qué es? Armamento. El, el armamento. Vale. ¿Tienes misiones? Eh, para ver las habilidades... F1. Libera las energías internas. Lanza a distancia considerable, calmesí de crepúsculo. Y eso que lo, lo, lo que...? Ah, tu tu Y luego puedes usar tu habilidad ¿Quieres arco? Toma. ¿Hay alguien por aquí? No, alguien, no Alguien es Vale, ahora le doy al uno Que es el arco que reparo. Claro. Y luego a la, si le das a la V utilizas la, la eh, habilidad definitiva. V. Te reparo esto también. Vale V ¿Qué es? Este es el de, ¿Si hay enemigos eh, y ah. Ah. es? ¿Si hay enemigos los los 私は陰族<笑> <誰だろうと邪魔するの? 笑> Le he aturdido ¿No? Ahí va Eso no lo esperaba Y eso. Es y mi habilidad no es nada de eso, ¿no? Solo es ver... Sí, Se Volveremos a vernos pronto. Bueno, ha estado bien A ver, confirmar He obtenido experiencia, ¿no? 305, 500 de TAE Nivel 2 Subida de nivel Aquí tienes tu recompensa Que encuentres la victoria en el campo de batalla El sujeto Jime Una... Héroe, ¿no? Venga, pues. Ahí está. Y esto supongo que es el cofre de temporada, ¿no? Como pase de temporada. Sí. Y esto, nueva plataforma Xbox. A ver. Vale, pero no. Únete ahora. Sí, pero bueno, esto ya. Evento temporada doble filo... Nueva espada... Vale, y ya estaría, ¿no? Estos son... Los héroes, ¿no? Que yo solamente tengo... ¿Tengo todos? No, esto, hasta aquí Vale, Vígora Name este, que es la que he jugado. Pero... Luego voy a atacar a nuevo, vale. Y 未 que me で han dado Ayuno. Y ya estos son bloqueados se queda no butada y se pueden personalizar, ¿no? Mira, con una lágrima. Pues este de la lágrima me gusta. Este es el pelo, que solo tengo uno, ¿no? pues este... No, estos son con monedas. Ah, que hay más. Vale, vale. Bloqueado, bloqueado, tengo este. No está mal. Pues me gusta este. Ah, con los de pelo. Me gusta, sí, me gusta, sí. Vale. Vale. Armas. Son las armas que voy cogiendo, ¿no? Sí, que yo ahora soy nivel 1. Vale. Ahí está de repetición. ¿Y esto ya lo tiene puesto? Ah, tiro de precisión. Belladona. Disparo desde el hombro. Vale. Y apuntar gran precisión, largo alcance. Vale. Pues cada arma tiene su iremos viendo. Y cuerpo a cuerpo, pues eso. Espada, katana, mandoble, lanza, daga, munchaku, munchaku, espada doble. Vale. Marcador. ¿Qué marcador? Ah, lo... La gente, ¿no? dúo, trío. Vale, vale. Sí. Salón de la Fama. Campeón. ¿Inventario? No tengo nada. ¿El inventario qué es? Ah, en el sobre. No puedo reclamarlo, me dice. Es inferior. Vale, vale. Cuando tenga, entonces me aparece ahí, ¿no? Eh sí. Vale, avance. Ah, moneda de avance, obtenidos. Eso, son las monedas que cuando te compras el pase, te las mando cada cierto tiempo, o las vas consiguiendo el pase. Y cuando estás jugando, las gastas por misiones. Y esas misiones te dan más, más experiencia. Vale. Y. Claro, el pase de batalla, que es esto. A ver qué hay. ¿Esto es el gratuito? Sí. Y esto ya el de pago, ¿no? Sí. Ah, mira, obtenido. Bueno, eso sí. No hay recompensa, pero eso ya está. ¿Y esto? Ah, nombre nuevo. Estos son para los trajes. Vale, ¿y cuántos niveles tiene esto? Ah, sí, mira, aquí hay cosas Pues el gratuito No está mal, tiene Tiene cosillas No, no hay 100, hay más 130, mira el último Cofre de avance Vale, que te dan algo, ¿no? Al final Y estas son misiones De la semana y tal Vale, la tienda Entiendo que con moneditas Lingotes de oro y tal Pues comprar lo que quieras Estas son cosas que han incluido Seda espectral. Y esto se puede comprar con con la seda. Que tengo cero. La seda sí se consigue fácil, más o menos, ¿no? Sí, lo. No, eh, si tú abros, pues, Estos son pack. Y toca, bueno, tienes que... que pero pero sí. Vista vale, general. Vale. Inventario, mira, ahora sí. Moneda de avance. ¿Qué hago con esta ahora? Nada, eso te lo dejas ahí. Luego son en Vale, vale. Y, ¿Y héroes. Y yo. Ah, sí, este, como que a lo mejor aspecto. Me han dado algo. Esto. Vale, sí que puedes ir consiguiendo aspectos y le vas poniendo tú al muñeco lo que quieras. Vale. ¿Cofres dónde? Bueno, pues si sí tiene cositas. ¿Y esto qué pasa? ¿Puedo abrir uno? Ah, no. Sí, lo que te puede salir. Este. vale y cada ¿y un cofre de estos cuánto vale? Eh, vale ahora, eh, eh, eh, no. pero era por curiosidad qué cuánto cuesta No. por eso, pero es, es oro, ¿no? 360 y 240 para abrir un cofre que tú puedas comprar uno tienes que tener 240, ¿no? Sí, eso. Sí. Sí, sí. pero no, yo ahora tengo cero y aparte no vale nada, abre 10 tesoros inflige 1000 de daño con la espada doble y juega con uno de los miembros del grupo vale, ya está Inventario, Me han dado la piedra de afilar. Sí, sí. Dice, Canjealo por recompensas en el, en el evento temporal doble filo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde? Sí. si sí. una persona que estés jugando y tal, el nivel como de intimidad, de amistad va subiendo y te van desbloqueando cosillas para... en el que... pues exclusivas en el que puedes hacer un desbloqueador, por ejemplo, a lo mejor, una vez correctamente en el que es que también hay más a veces, pero en el que no hay en el La han de los dos, cosas así, está tan chulo Bueno, pues nada, hasta aquí el tutorial y un poco la navegación por los menús de Naraka habla de Point. La verdad que parece que está chulo. Echaremos alguna partideja más adelante y a ver la experiencia qué tal se nos da. <ríe> Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! Eh, lo tenéis en Xbox, en el Game Pass por si lo queréis probar, y si no, pues lo compráis en Steam o en Epic, ¿no? Epic Games Epic Game no está, ¿no? Me pareció que sí Vale, pues entonces en Steam, que sé que sí y aquí en el pase de del Game Pass, así que nada sé felices, y no olvidéis aullar a la luna, ¡chao, chao! ¡Nos vemos!